mi intervención es un repaso eh, conciso y rápido sobre eh, qué es la economía ecológica y qué puede dar de sí en, en, el, en aportar soluciones al, a la crisis ecológica. Bueno, empezaré con... sería. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Está formulada en estos términos el sustento del hombre, que es el título de una obra póstuma de Carl Polanyi, que es un economista institucionalista que es bastante apreciado por los economistas ecológicos. Sí. Sencillamente, para empezar, voy a hacer un repaso, Espero que se razonablemente bien. Esto es Shanghai y... Eh, la contaminación, pretende captar la contaminación en la ciudad de Shanghái como sabéis está en uno de los pueblos de crecimiento actuales al otro lado del mundo este perfil, este skyline es que es reconocible es Madrid, es el aeropuerto de, de Barajas es un nodo de, de conexión porque hay mucha diferencia en al estilo arquitectónico y universal esto sí que lo conocéis está por el 10 la agricultura bajo plástico es decir, el sustento que no voy a hablar de este tema espero, al menos no empezar por este tema pero es el sustento alimentario de buena parte de los europeos una contribución importante eh, esto es un olivar en Jaén un monocultivo la manera de, de hacer agricultura especial y que también tiene una dimensión eh, internacional Prácticamente una parte muy importante de esas producciones para no se sé consume in ¿eh? Este es un, un paisaje ya en decadencia de la Sierra de Buda en, en Aragón, en Teruel, más concretamente. Se percibe una masía de eutralización, de limitación, de mecanización y eh, estos eh, pinos que aparecen aquí en primer término están ocupando están reconquistando eh, lo que antes fue es, eh, tierra de cultivo sin embargo todavía se conservan pastos por aquí aparece ya creo que eso no se debe de ahí un ganado eh, hay pastos y hay todavía el cultivo de, de cereal este paisaje es Galicia eh, concretamente Piojoledo de, de Ancares donde con bueno, hay tecnologías de, que que persisten desde el de origen celda, ¿no? donde están las payosas construidas con granito, que hay una cancela de, de madera muy primitiva, hay pastos en el fondo, los árboles, etc. Esto es nuevamente próximo, sería lo mismo, pero esto es, es Doñana. Las, eh, esto está reconstruido, pero eran la habitación de una sociedad o una parte de la sociedad que estaba muy conectada con la pero aquí se realizaban sobre todo actividades de recolección de miel, se cazaba, se pescaba. Recuerdo cómo se empezaba el Shanghai. y esta es la... Esta la, la última eh, foto que quería poner es eh, Namibia de los humanos san y a pesar de la apariencia también están conectados con el resto del mundo, es decir, que por una parte el fotógrafo es, eh, es un alemán, que hay de turista, y por otra parte la actividad que están realizando, que es eh, están eh, confeccionando eh, objetos de, digamos, joya, de de. de decoración humana a partir de unas conchas eh, que están pensadas o parte del proyecto que eh, justifica que esta foto se a internet eh, está dentro de un proyecto de comercialización de esto Bueno, la diferencia fundamental por lo que he traído las, la secuencia de fotos todo eh, refleja de alguna manera superficialmente eh, modos de, de producir y de consumir que se pueden describir en términos metabólicos. Y esta es una de las aportaciones de la economía ecológica, el análisis del metabolismo social. Lo que tenéis ahora, si se ve en la pantalla, es la comparación, la comparación a grandes rasgos, de tres sociedades, una sociedad de cazadores-recolectores, una sociedad campesina y una sociedad industrial. Y las flechas son proporcionales a por un lado los eh, flujos de energía los insumos energéticos per cápita y por otro los insumos de materiales y lo que se percibe es que elementos sociedades de la misma especie se pueden eh, sustentar a partir de un flujo escaso de energía y materiales o a partir, como es el caso industrial de un, eh, de un trasiego mucho mayor de esos elementos este tipo de, de cuestiones o de planteamientos son Propios de la economía ecológica. Y ahora eh, vuelvo a, al tema de, de que es la economía ecológica. Haré una breve genealogía de, de lo que es, de dónde viene, cuáles son los presupuestos de partida que caracterizan el en nuevo enfoque, las relaciones entre economía ecológica y acción política. En traducción a acción política lo que normalmente llamamos policy making, no encontramos otra traducción eh, mejor, aunque hay matices, no tenemos lo mismo, pero como. Estamos acostumbrados a utilizar el término eh, en inglés, cuando debemos utilizar en que no en los problemas. Para acabar, recapitulando lo que haya desarrollado. La economía ecológica se puede estudiar como un, un nuevo campo de investigación dedicado a la comprensión y o a la gestión, esta dimensión práctica es importante, de las interacciones entre la componente humana y la componente social y la componente biofísica o medioambiental de nuestro sector, es, decir, que es justo en esa relación entre lo social y lo natural donde pone acento la economía ecológica. Eh, acostumbramos a datar su origen, a la fecha de, de nacimiento en 1987, en una reunión de, en Barcelona, porque es el momento a partir del cual se decide crear la Asociación internacional de economía ecológica y crear una revista que todavía existe y está bien considerada, es Ecological Economics. Esa reunión, en la que el anfitrión era Juan Martínez Alier, que se acaba de jubilar, pues, uno de los estudiantes de la economía ecológica en España, esa reunión tuvo seminarios, encuentros y, y diálogos anteriores entre ecólogos y economistas, básicamente, aunque pues, han participado historiadores, sociólogos biólogos, químicos, pero el núcleo principal eran ecólogos, y economistas eh, insatisfechos con las aportaciones de su ciencia. Es decir, por una parte los ecólogos venían modelizando y analizando otros sistemas hasta que llegaban al hombre y entonces empezaban a refuncionarles no las, las explicaciones. Y los economistas tenían la sensación de que frente a los problemas del medio ambiente, cada vez más, más, destacado, más destacado en la agenda política, estaban faltos de instrumentos y de comprensión. Y de esa consciencia sale esta idea de, de intentar hacerlo mejor, pero de otra manera. De todas maneras, fijar siempre es necesario fijar una fecha, en la fecha el 1987, y en el eh, desarrollo intelectual o la desarrollo intelectual siempre se puede buscar hacer. De todos los, todos los manuales, de todas las toda la asignaturas. Si tuvimos una carrera, empezamos ya los griegos. Yo no voy a ir a los griegos, lo voy a dejar en el 19. Pero hay una idea eh, fuerza en esa preocupación que está en el origen de la economía ecológica, que es la capacidad humana para transformar su entorno. Aquí es, bueno, la referencia más antigua es esta de George Ferdinand Marx, que eh, está ahora. con de la de tenéis aquí un hipervínculo que os llevará directamente al texto, sino también es uno de estos textos que se reeditan eh, sistemáticamente y están a las librerías, pero eh, como dice el subtítulo es la geografía física como modificada por la acción humana, Tengo la preocupación de cómo el hombre altera su eh, entorno alteración que era especialmente visible y preocupante en el continente americano a medida que los, los pioneros, los colonos, iban avanzando hacia el oeste, iban alterando en muy pocos años unos eh, ecosistemas que hasta ese momento habían funcionado de una manera y que por la acción humana se, se veían alterados. Y que, eh, bueno, tiene un hito también en los años 30 del, del, del siglo XX pues ahora no estaba del siglo XIX pero en los años 30 del del siglo XX el Dust Bowl el, la, la destrucción de las praderas norteamericanas transformadas ya en campos de cultivo y la, la migración de los oquis, que habéis visto las uvas por leído, las uvas de, de la ira, que narra esta crisis ecológica local en, en América por la causada, o en buena parte causada por el eh, esa preocupación la encontramos en los años 50 con el, el papel del hombre en la transformación de la tierra en un seminario eh, del gobierno americano participado por, sobre todo por la limitación, la escasez de algunos materiales se reedita nuevamente en el 93 en el Cesar by Human Action es decir, que esa es un, una corriente de, de análisis de la importancia humana en las transformaciones de eh, hombre Decía antes que crisis económicas ha habido a lo largo de, de toda la historia. Si queréis una referencia en la de Plata o de más, es decir, eh, naturaleza y poder, está traducida al francés y al, y al inglés, en castellano no hispano sepa no. La otra referencia, Colapso, de Jared Diamond, está en, en una edición de bolsillo en castellano, o sea que está perfectamente asequible y vale la pena leerla. Analiza como eh, culturas como la Maya o la de Isla de Pascua. Colapsa, pues ahora porque eh, por destruyen su capacidad de, de sustentación lo que es nuevo y que se hace especialmente eh, visible en la última parte del siglo XX es la escala global de estas alteraciones es decir, que el, la preocupación ya no es de que un determinado territorio tenga límites en su desarrollo económico o no pueda aguantar una determinada política porque a, a Dado sus recursos, porque ha reducido su capacidad de formación, sino que estamos hablando ya de cuestiones a escala global. Y ahí, como referencias clásicas, el, el, el círculo que se llama de, de Barry Comoner, estos están traducidos todos: la primavera silenciosa de Raquel Carson, que alertaba sobre la difusión global de, de plaguicidas como el DDT, o los límites del crecimiento de Milo's, que. Eh, Hacía una serie de proyecciones de, eh, que ponían sobre la mesa el agotamiento previsible de determinados recursos materiales. Este último ha, visto, ha estado actualizado porque los míos todavía viven y trabajan en el, en el mismo tema y tiene los límites de crecimiento que en el principal. Eh, El mensaje actualmente es que, si bien eh, con los instrumentos que hicieron las proyecciones, que eran bastantes dudas en algunos aspectos, se equivocaron en los fundamentales no se equivocaron y estamos más allá de los límites de su De, su de hecho, el, el último libro se llama Millón de Límites, la Lo que nos. el, el valor actual, el decir, del el cambio de milenio, lo que nos contamos es que esas tendencias que preocupaban y que se denunciaban en la segunda mitad del siglo XX se han confirmado y se anudizan el, el agotamiento de los materiales, determinados metales eh, estratégicos para nuestro funcionamiento social o los combustibles fósiles, la ruptura de, de los ciclos naturales que afectan al agua, la fertilidad del suelo, la pérdida de diversidad biológica, el cambio climático, una de, de las alteraciones de, de escala global más preocupante, y desde las tendencias demográficas que se siguen manteniendo. He puesto aquí. Eh, lo que se conoce como la, la ecuación de Erdrich que un hipervínculo que me lleva no, no, no voy a presentar todos los hipervínculos porque si no se haría un poco largo pero como va a estar a vuestra disposición a la, la transparencia de cosas que están detrás eh, esta ecuación es un esquema muy elemental que relaciona el impacto ambiental con la población a la riqueza y la tecnología en, la, en los debates Depende de las escuelas, se pone más énfasis en una u en otra dimensión. Todas son importantes, pero a efectos de, de proponer de medidas de gestión, las respuestas pueden no ser muy distintas. Después de esta confluencia entre ecólogos y economistas preocupados por, por las limitaciones de sus disciplinas, se propone, se intenta definir cuál es qué es lo común entre ellos y cuáles son los puntos de partida para construir un campo de investigación Y básicamente he destacado los siguientes. El enfoque sistémico, el sistema un concepto común a uno y a otros aunque siempre hay críticos de un lado y otro. La economía como ciencia social, es importante destacar este, esta concepción de la economía frente a la economía ortodoxa, frente a la economía neoclásica la fundamentación biofísica de la economía, intentar vincular los procesos de producción y consumo con su dimensión biofísica, el reconocimiento de que, puesto que vivimos en un planeta que es un sistema cerrado respecto a los materiales, tenemos límites, y la ampliación del concepto de valor que nos liga con el concepto de valor que es fundamental la economía, lo que se amplía para realidad ¿no? con otro tipo de consideraciones Lo que es un sistema supongo que no hace falta recordarlo mucho. Como ya digo, es un, un término común, un planteamiento supracientífico, que es lo que, eh, que, es lo que pretendía crear Berta, Ramsey, Berta Ramsey, una, un lenguaje común a distintas ciencias. Eh, el análisis de sistemas eh, suele poner el énfasis en el, en el enfoque holístico, es decir, en, en entender el conjunto. Por encima de las partes, que sería el enfoque más analítico el intentar entender eh, cómo emergen propiedades que no estaban en los niveles interiores de, de organización y en la evolución de, la, de las perspectivas sistémicas se ha evolucionado desde eh, sistemas deterministas desde mecanismos, que se pueden decir también como sistemas hacia sistemas complejos, que serían los que caracterizan los ecosistemas y se habla de sistemas alejados del equilibrio termodinámico, de sistemas autopoéticos, es decir, que ellos mismos se programan su evolución, de sistemas reflexivos, como son los sistemas sociales, es decir, en los que hay eh, intención y hay capacidad de aprendizaje, cosa que es fundamental tener presente para analizar ese tipo de problemas, o de sistemas, etc. Y entonces, a partir de este enfoque sistémico, aparecen unos eh, conceptos que ahora cobran una relevancia, ¿no? que no estuvieran sencillamente eh, en, en otros planteamientos, sino que eh, cobran un protagonismo, como pueden ser los temas de evolución y coevolución social natural, de histéresis, es decir, recuperar la, la, la importancia de la historia para describir determinados procesos, la capacidad de aprendizaje a la que decía los o la resiliencia. No, y resistencia y que garantiza la capacidad de los sistemas de recuperarse el nivel de equilibrio tras un, un impacto, no? tras una eh, acción externa. El, estos conceptos y no otros, que también siguen eh, teniendo su papel, pero ya no están en primera línea. Y desde el punto de vista económico es la oposición entre eh, enfocar la resiliencia de los sistemas o enfocar la eficiencia de los sistemas produce eh, análisis y, y propuestas radicalmente diferentes un esquema eh, que es básico para entender algunas diferencias con, con, las, con la economía tradicional es este, es muy simple pero que pone de, de manifiesto una cuestión, primero que la economía es una parte de la sociedad, es decir que el, lo que decía antes, la economía es, debe ser una ciencia social y no solo una eh, descripción de eh, la interacción de individuos aislados, de homos económicos, como si no tuvieran eh, un cemento social que los vincula, es decir que la, la economía es solo una parte, solo una parte de la sociedad y hay otras vías distintas de la economía que regulan las relaciones entre el gran sistema que nos acoge a los humanos que es el ecosistema. El representar el este, este el esquema del, del, del subsistema de relaciones encajadas frente a otros que habéis visto que ponen eh, esferas juxtapuestas eh, lo que eh, pone el énfasis en la limitación de crecimiento de las partes, por ejemplo, la existencia de límites. Un límite fundamental es, eh, que, que esté preocupado, mucho sobre la mesa, sobre todo los ecólogos, es qué parte del ecosistema está ocupada por la esfera azul. Necesitamos dejar una parte verde suficientemente grande para que los ecosistemas evolucionen sin interferencia eh, humana, porque si la esfera azul eh, ocupa demasiado espacio verde, los ecosistemas dejan de funcionar correctamente y por lo tanto en cierto tiempo tenemos y lo mismo ocurre con la economía, la economía tiene, aparte de estas flechitas de interacción entre todas las cosas tiene también límites límites respecto a la sociedad eh, no podemos no parece razonable, no parece deseable vivir en una sociedad en que todas las relaciones sociales estén determinadas por las relaciones económicas, dejando otras que son fundamentales y que, de hecho, históricamente, durante largos periodos, por lo menos han predominado pues, respecto a la relaciones económica, y en segundo lugar, la cuestión de la escala de la economía. La economía no puede crecer más allá de un cierto eh, nivel porque está contenida, y eso es lo importante del esquema, está contenida en un. Eh, en el ecosistema, no, no solo las de la sociedad Bueno, iremos viendo a todos. La primera referencia a la economía como, como ciencia social parte de una crítica al individualismo metodológico que caracteriza a los empleados estándar y eh, aprovecha la contribución de una corriente una escuela de pensamiento económico que es la economía institucional economía institucional clásica, economía institucionalista que es una, una rama de la economía neoclásica, eh, y analiza que en esa relación entre la sociedad y, el, y los ecosistemas, esa relación no solo se vincula o se determina a través del mercado, sino que hay todo otro conjunto de convenciones, reglas y normas legales que nos enseñan qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo debemos gestionar el, los bienes públicos, los bienes... Eh, del mundo natural y no solo, que es el enfoque neoclásico, reduciendo, eh, estudiando una única institución como es el mercado. Otro elemento importante en la, en la configuración de la economía ecológica es lo que se llama bioeconomía, antes de llamarse economía ecológica se, se llamó bioeconomía, que es el reconstruir el vínculo entre actividades humanas y el resto del, del mundo físico que es, en buena medida nadar contracorriente desde la tradición eh, positivista de la tradición de las ciencias sociales desde, desde Durkheim desde la idea de que eh, los fenómenos so sociales se explican solo a través de eh, fenómenos sociales y la intención constituyente de, de las ciencias sociales de eh, alejar todas las explicaciones eh, biofísicas de todos los elementos naturales de las, de las ciencias sociales. Por algunas malas experiencias de eh, abuso de la microsocial y demás, pero eh, lo que se percibe al final del siglo XX es que es, hemos sido demasiado lejos y que hay que reconstruir esas relaciones entre sociedad y la dimensión biofísica de los humanos. Eh, puesto que la, la vida en la Tierra depende de un estrocimiento de materiales y de flujo constante de, de energía solar, para explicar de nuevo la, la economía se puede o se debe, mejor dicho, eh, tener en cuenta eh, que estas leyes de la termodinámica imponen límites a la actividad económica las actividades de producción y de consumo y eh, hay diversas ah, aportaciones la de Odum que viene más de la, eh, de la ecología que propone una energética que pues, luego ha sido criticada, pero que consistiría básicamente en analizar las relaciones económicas las relaciones sociales desde el punto de vista energético exclusivo, es decir, medir en lugar de medir en términos monetarios como hace la economía, medir en términos eh, energéticos y esto tiene las mismas limitaciones que eh, que tiene el reduccionismo monetario si bien nos da una idea distinta nos da otro parámetro para eh, evaluar algunas cuestiones económicas Jorge Skurreden es considerado uno de los padres de la economía ecológica tiene un libro que está referenciado al final de la transparencia eh, en el cual eh, intenta eh, refensar la economía a la luz de las leyes de la termodinámica, especialmente a partir de la ley de la entropía, intenta introducir consideraciones entrópicas eh, y de bajamiento económico y valorar también las, eh, la capacidad que tiene el ecosistema a través de, de los propios sintéticos de generar de neve generar, de entropía. Generar, de y que esa entropía tiene un valor económico que la, la economía tradicional no percibe. Del, social, del, del metabolismo social y del análisis de flujos de materiales, por el análisis, que las islas inglesas, eh, la, el primer esquema que he puesto, el del metabolismo social, después de las fotografías, estaba tomado de fischer Kowalski y es una corriente dentro de la economía eh, ecológica muy vinculada con algunos aspectos ingenieriles y que ha dado lugar a una rama que es la ecología industrial en la cual se analizan procesos de, de, de producción y consumo que son también objeto de estudio de la economía pero desde el punto de vista del trasiego de los flujos de materiales y energía lo cual nos da medidas distintas de la eficiencia y medidas distintas de, eh, de valoración de estos procesos cuando se, eh, cuando se analiza sus componentes materiales. Ya he comentado antes que una de las preocupaciones que emerge de eh, el, cuando el esquema, que, que son centrales en la economía ecológica, es el tamaño de la economía. El daily, está el daily, otro de los referentes de, de la economía ecológica llamada la escala de la economía y es esa idea de que la parte de un sistema no puede crecer más que el todo y la idea de, de la economía estándar la idea central, el parámetro de validación de los resultados económicos que es el crecimiento del Producto Nacional Bruto con la lo mismo esto no tiene sentido como un indicador de la, del buen funcionamiento de los sistemas económicos porque al ser una parte de un sistema que lo contiene, no puede crecer indefinidamente. Es decir, que, eh, la, el objetivo generalmente asumido por economistas y políticos de que nuestra economía tiene que crecer y tiene que crecer año tras año y ahora estamos en crisis porque no crece, es una imagen perversa porque eh, no reconoce los límites de, a ese crecimiento que es precisamente el socavar las bases de el sustento del sustento de los que es por donde había empezado eh, Bueno, ya había hecho referencia al espacio ambiental para otras especies de la crítica del crecimiento que es un elemento central de la economía ecológica eh, en los últimos años ha tenido tiene una gran mayor presencia mediática la idea de crecimiento que propuso Seth Latush y, y que bueno, hay movimientos sociales que están planteando cómo nos desenganchamos de, de la adicción a los artefactos que socialmente hemos construido esa es la imagen que utilizaba Jorge Scurruere que definía nuestra, eh, nuestra economía nuestras sociedad industrial con una adicción a los artefactos que como toda adicción eh, nos conduce a la ruina pero también era consciente de que es difícil desengancharse de una adicción de este tipo. Y eh, señalar por último que el alejarse del planteamiento de la economía como la ciencia del crecimiento eh, conduce a replantearse en otros términos y más concretamente a la economía como satisfacción de necesidades y ahí hay una aportación eh, especialmente interesante que es la de Manfred Macne que analiza eh, el distinto papel y las distintas características que tienen los satisfactores de necesidades y cómo no siempre son eh, lo que parecen ejemplo que utilizamos con frecuencia es eh, realmente los, los automóviles, los coches Los compramos para desplazarnos O satisfacen también otras necesidades Satisfacen la necesidad de autoafirmación, de autoestima De eh, hacer una cierta ostentación de que uno le ha, bien, le ha ido bien, etc. El, el tener que incorporar estos elementos Permite el buscar alternativas distintas a la satisfacción de necesidades humanas, que en el fondo de lo que se trataría, que no pasen exclusivamente por el producir y adquirir cada vez más artefactos, porque esa tiene sus límites. El central a la idea de... al pensamiento económico es el de la valoración, desde Adam Smith, que es uno de los padres de la economía, que plantea, bueno, pues ya recoge, mejor dicho, porque también está, nos podemos retrotraer a Aristóteles y a toda la, la escolástica, la paradoja del valor. Se pregunta cómo es posible que un eh, bien sin el cual no hay vida, como es el agua, no valga nada, mientras que los diamantes que no sirven para nada eh, alcancen precios de Y a partir de ahí establece la diferencia entre el valor del cambio de valor de uso y otras referencias por, por el estilo pues La centralidad del de, eh, valor en el pensamiento económico hace que la economía ecológica también cuestione la, la ortodoxia y plantee una ampliación del concepto de valor Para empezar, hay que eh, reconocer que eh, los valores, así en, en plural son una expresión del, la, de la cosmovisión de una sociedad Nosotros Tenemos representaciones de nuestro mundo y en esas representaciones de nuestro mundo, a través de, de las instituciones, se, eh, se decidimos, o se nos dice, qué es lo importante y qué no es lo no que tiene valor y qué no lo tiene. Eso tiene una, una de las funcionalidades sociales, es que permite tomar decisiones sin necesidad de replantearse todo el universo cada vez que tomamos una decisión. Es decir, que eh, los valores, eh, que son valores compartidos, permiten funcionar socialmente, relacionarnos eh, con un nivel reducido de conflicto que no son, sin embargo eh, superados, es decir, que en nuestra sociedad y en la sociedad en general coexisten distintos valores y esa heterogeneidad de valores produce conflicto entre ellos, y cabría preguntarse pues, nos preguntamos en palabras de los valores, los valores de quién, los valores hegemónicos los valores de la clase dominante quien define los valores en este sentido amplio. Y esos valores socioculturales y las instituciones que los producen son los que están detrás, los que sustentan los valores económicos. Con lo cual, cuando nos acercamos al concepto más estrecho de valores económicos, hay que tener presente este contexto más amplio. Como decía antes, la distinción clásica entre valor de cambio y valor de uso, el el valor de cambio presupone que el objeto que se está valorando va a ser intercambiado presupone también que hay que se pueden establecer equivalencias y eh, es propio de las mercancías pero no todo lo que existe sobre la faz de la tierra ni todo lo que es relevante en nuestras relaciones sociales son mercancías, por lo tanto hay que tener en cuenta otros valores es, es uno de los temas eh, difíciles de la economía tener una teoría consistente de valor no la hay pero bueno, eh, tenemos toda una tradición de, de teorías objetivas, sobre todo las teorías de valor-trabajo que intentar explicar el valor de las cosas en función del trabajo que cuesta obtener el trabajo incorporado se puede rastrear se puede construir el, el trabajo que cuesta hacer las cosas tiene sus, sus problemas en, en, en esta tradición de teorías objetivas del valor habría que situar también la de Odum que señalaba antes teorías energéticas del valor o se puede hablar también de, de valores agua se puede eh, buscar eh, numerarios se puede buscar unidades de medida para expresar los valores esta am, ampliación que propone la economía ecológica una de las primeras consecuencias es esa multiplicidad de puntos de vista y la comparación entre los resultados de la valoración, por ejemplo de la agricultura industrial en términos energéticos o en términos monetarios y se pone de manifiesto esa contradicción que existe entre los valores monetarios y los valores, por lo tanto los resultados de la agricultura en términos energéticos no hay otra gran tradición eh, que es la dominante de eh, teorías subjetivas del valor. Es decir, dejemos de calentarnos la cabeza sobre qué es el valor intrínseco, sobre qué es lo constituyente del valor. El valor es sencillamente lo que la gente eh, opina, ¿no? porque la gente expresa, unos valores unas cosas, otros otras, pero pues esa es una teoría que permite a los sujetos, por lo tanto una, una eh, teoría eh, subjetiva, que es la que es fundamental a neoclásica. ¿no? Los individuos... Con condiciones de información perfecta, de intención perfecta, acuden a los mercados, porque es ahí donde se expresan los, los valores, y mediante el juego de oferta y demanda, al final hay un resultado que son los precios. De tal manera que eh, para la teoría neoclásica, precio y valor es lo mismo. El, no ese es el, el punto de vista de la de la economía ecológica sino que, por una parte eh, reconoce la, la aportación de las contabilidades eh, alternativas como decía antes, de la energía o del agua si bien reconoce también que no son que presentan los mismos problemas de limitación que la contabilidad monetaria. es decir no sirve nada sustituir una unidad de medida por otra porque algunos de los problemas que nos encontramos son los mismos pero sí que vale la pena ampliar tener más criterios de valoración de los monetarios físicos de materiales, que eh, una única. Y la segunda eh, propuesta de, de valoración no reduccionista es la del análisis social multicriterio, que consiste en valorarse un criterios diferentes que se consideran, se reconocen como irreductibles, y además que esta valoración se haga con la participación de los agentes y no como un sistema automático. Bueno, el, había dicho al principio que eh, uno de, de los elementos constituyentes de la economía ecológica es su eh, orientación para la resolución de problemas. Y por lo tanto, el policy making, la acción política, es un elemento que está dentro del propio planteamiento. No es un elemento separado, es decir, no hay un planteamiento de, de ciencia pura y después otra distancia que es la distancia política, sino que la distancia política se incorpora en el propio, en la propia, en el propio, propio campo de investigación. Eh, lo específico en, el, en la toma de decisiones, eh, cuando intentamos juntar decisiones económicas y elementos ecológicos, es que nos encontremos en presencia de los siguientes elementos. Por un lado, complejidad, es decir, que los aspectos relevantes del problema que nos ocupa no se pueden aprender desde una única perspectiva, no se pueden reducir sin dejar de entenderlo. Eso significa además que eh, hay una inconmensurabilidad técnica, es decir, que los distintos puntos de vista, lo, lo que aporta volvamos pues a la energética, pero lo que aporta la ecología, lo que aporta la economía, lo que aporta otras disciplinas no se puede eh, reducir a una única, sino que hay que intentar superar los cajones en los que hemos ido metiendo las distintas partes del análisis y eh, reconstruir el análisis de la complejidad. Eso no iba en términos de orquestación de las ciencias, es decir, fomentar el diálogo entre, diálogo activo no solo se trata de hablar, sino de investigar problemas simultáneamente y conjuntamente desde distintas disciplinas para evitar estas simplificaciones excesivas de la realidad por lo tanto, se trata de tomar decisiones cuando hay, por un lado, complejidad por otro lado, conflicto de valores porque los que los afectados por las decisiones eh, pueden tener eh, valores distintos, ya decíamos antes que la sociedad, los valores son heterogéneos y hay potenciales conflictos. El, el ejemplo más eh, elemental es el que se produce, es el conflicto que se produce entre desarrollistas y conservacionistas. ¿no? Es tradicional, el tradicional choque entre eh, la economía y la ecología, pero el, tratándose. De, de valores legítimos en las dos partes, lo que no son es reductibles, a pesar de las fórmulas que se han intentado eh, proponer para avanzar, como la de desarrollo sostenible. Al final es una contradicción en los términos en cuanto se profundiza un poco. Esta insuperable inconmensurabilidad social por la, por la diferencia de valores solo se puede resolver provisionalmente a través de la participación, a través de involucrar a los afectados y eh, tomar decisiones de compromiso que nos permitan ir avanzando porque está claro que eh, soluciones óptimas no las vamos a encontrar bueno, esto es para la pausa una imagen de lo que es la complejidad esto ¿no? es un, es un, este es un grabado japonés del del 18 o del 17, pero que se recoge una vieja historia, monjes ciegos examinando un elefante. Al final el relato de cada uno de los de los ciegos será, o los monjes, será como el relato de cada uno de los científicos, que solo ve uno la trompa, el otro el colmillo, pero la visión del conjunto complejo es lo que lo tenemos. Sigo. Sí. Eh, había dicho que se trata de tomar decisiones en un contexto en el que hay complejidad con el objeto eh, de estudio, hay eh, distintos valores hay incertidumbre y incertidumbre de distintos, de distintos tipos puede haber una, o hay una incertidumbre ontológica, perdón la palabra pero una incertidumbre que afecta al objeto de estudio que el propio sistema social ecológico, socioecológico no, el, el futuro no está inscrito en el presente sino que está indeterminado y está abierto por lo tanto no podemos saber eh, cuál será el estado de nuestra sociedad en 2050 porque no está predeterminado pero además tenemos otro tipo de, de incertidumbres que son las derivadas de nuestras limitaciones de conocimiento es decir, lo que se llama incertidumbre epistemológica que eh, intentamos eh, controlar, intentamos eh, medir o apreciar de alguna manera muchas veces a través de, los, de, de, de la aplicación de la teoría de la probabilidad a través de, de procedimientos estadísticos que nos permiten la contrastación de hipótesis, o en o eh, los análisis de, de errores en las medidas y ese tipo de instrumentos que permiten acotar en cierta medida la incertidumbre pero hay incertidumbre que no es eh, no se deja llevar por, ese, eh, por esa vía de control estadística y hay que reconocer que además no somos ignorantes y el reconocimiento de la ignorancia es fundamental para cambiar nuestra relación con la especie que toma decisiones respecto a nuestro medio ambiente eh, podríamos eh, alargarnos en, en cuanto a la aplicación y el, y el contenido, el, la, la centralidad del principio de precaución y otros eh, elementos que tratan primero de reconocer la ignorancia, después de debilitarla y de caracterizarla. ¿Qué, qué parte de esa ignorancia es superable? Por lo tanto podemos eh, eh, seguir investigando. ¿Qué parte eh, no es superable? Especialmente porque es Sigo caracterizando el tipo de situaciones en las cuales hay que tomar decisiones y es que hay posibles efectos a largo plazo, eh, que es un elemento típico de las decisiones eh, de política ambiental, por decir así, y eh, que pueden ser irreversibles. Podemos dañar de manera irreversible o alterar de manera irreversible el funcionamiento de los ecosistemas mediante nuestras acciones. Nuestras acciones. Que además no son cuestiones banales, sino que son, lo que dicen no los ingleses, hay, llaman steaks. Steaks son apuestas, que utilizamos ahora también, se traducen con el stakeholders y cosas así. Yo lo he traducido completos, pero eh, cuando hay eh, mucha carne en el asador, por decirlo de manera castiza, es decir, cuando nos ocupamos la vida, la supervivencia de nuestra propia especie, la salud, la supervivencia de, otros, de otras especies, eh, eh, que es un rasgo importante de cuando tomamos decisiones ambientales y cuando además son urgentes. Repaso porque vuelvo atrás, si no es un poco confuso. Decía que eh, la economía ecológica pretende ocuparse de la toma de decisiones en presencia de complejidad del sistema, conflicto de valores, incertidumbre, posibles efectos a largo plazo irreversibles retos importantes y urgencia de las decisiones. En esa situación, la ciencia eh, normal, la ciencia que hemos venido utilizando, los procedimientos que hemos venido utilizando de decisiones políticas en manos de los políticos, asesorados por científicos expertos, no funciona. Ha entrado en crisis. Y lo que se propone, básicamente lo que propusieron los y Rales de hace un par de décadas, primero eh, revisar esa relación. Entre la epistemología, la forma de conocer los, modos, los, los instrumentos de conocimiento y la gobernanza, para establecer, para reconstruir vínculos entre esas dos partes que han estado en el modelo de decisión tradicionalmente separado, establecer nuevos criterios de calidad, la calidad científica, eh, el por supuesto la neutralidad, pero no, en la actividad científica no es el descubrimiento de la verdad, porque los elementos de ignorancia y los elementos de incertidumbre cuando se incorporan descubrimos que pesan mucho, sino que tenemos que eh, en, esta, en esta acción con, los, con las restricciones que planteaba antes, tenemos que eh, tomar decisiones y por lo tanto necesitamos un criterio de calidad. Y el criterio de calidad de la ciencia cosmomática se remite al proceso, si hacemos las cosas bien, si seguimos eh, procedimientos eh, con ciertas garantías de fiabilidad, de transparencia, de toda una serie de elementos, tendremos mejores, mejor ciencia, mejores resultados que si eh, los criterios que seguimos están directamente vinculados a esa a ese presunto descubrimiento de la verdad que eh, ilustraba algunos aspectos metodológicos desde el positivismo. Y como consecuencia de ello, eh, la, la ampliación de la comunidad de pares. No sé si pública y parte que está ya sometida a los peer review de las revistas, y parte que todavía no lo sufre, creo no que a lo mejor como eso lo sufre en el futuro. Pero bueno, el procedimiento habitual de validación del conocimiento científico es que los artículos que se publican pasan, son leídos por colegas que se supone que tienen un conocimiento suficiente para eh, establecer una valoración crítica y decir si se publica o no se publica o si hay que mejorar en algunos pues bien eh, ese criterio de comunidad de, de, de pares como, como agente valido, de validación de los resultados hay que ampliarlo a todas las partes interesadas y al público general. ¿Por qué? Pues porque, y volvería atrás, no voy a volver las transparencias, porque en ese contexto en el que las decisiones son vitales, en el que el, el nivel de incertidumbre es elevado. No se puede eh, delegar en quienes tienen una parcela del conocimiento, pero que es un conocimiento de, eh, limitado. Por lo tanto, la toma de decisiones económicas de otro tipo que afectan a este, a este tipo de problemas, en teorías, ecológicos, debe hacerse con una comunidad de pares ampliada. Una comunidad de pares ampliada nos, nos incorpora... A todos. Y esto es lo que quería contar. En definitiva, ¿qué, qué podríamos destacar de, de las características de la economía ecológica? La primera, el primer rango diferencial es que plantea una reconstrucción, una eh, recuperación de la dimensión biofísica de la economía. La economía es una ciencia social, ¿de acuerdo? Pero tiene elementos biofísicos que no se pueden dejar de lado. Y no es eh, la economía o los economistas no están capacitados por sí solos para realizar esta construcción, esta construcción necesita de otras disciplinas. Por lo tanto, la primera característica de la, de la economía ecológica sería su transdisciplinaridad. En segundo lugar, el reenfoque desde una, un objetivo de crecimiento de la economía a un objetivo de satisfacción de necesidades, en el cual criterios los criterios éticos recuperan un papel que estaba en el origen de los padres de la economía. De hecho, Adam Smith escribía sobre filosofía moral y tenía bien presente el, los criterios del de, análisis ético, los criterios éticos de, de su actividad cuando pensaba en economía, cosa que a lo largo de la evolución del pensamiento de económico, a medida que se ha ido. Eh, encriptando, materializando y distanciándose de las características sociales, se ha ido perdiendo. El otro elemento importante que está también desde, la, desde, la, desde su fundación, que es de, sobre todo explicado por, por Norbert, es el del pluralismo metodológico. Eh, una disciplina que un campo de, de investigación, mejor dicho, que nace de la crítica de de la ortodoxia y de la posición metodológica, debe tener muy presente el evitar volver a crear una nueva ortodoxia y eh, pretende mantener el, la pluralidad de enfoques. Lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal inconveniente es que es difícil delimitar qué es economía ecológica y qué no. Tiene unos, unos bordes bastante difusos y depende... Eh, de quien de analice el que considere los trabajos que son de economía ecológica lo cual en definitiva es bastante irrelevante si los trabajos aportan algo pero eh, esa apertura metodológica permite también el eh, enfocar los problemas desde distintas ópticas y a diferentes escalas es un, un tema central de la escala de análisis y cada nivel de organización cada, cada eh, escala territorial exige Aproximaciones metodológicas distintas y no deberíamos primar una de no, ellas, bueno, la vida de los investigadores nos lleva a las de una manera un poco eh, inevitable, pero sin que eso signifique que eh, tenemos la, el método definitivo para estudiar las relaciones de sociedad y medio Y por último, lo, como estaba reciente, no hay hay que insistir, este enfoque de ciencia post -normal tiene una conclusión inmediata que es el del énfasis en la participación. El énfasis en la participación tanto de la gestión del conocimiento como de la toma de decisiones. Por esto, muchas gracias.